Soy Isabel, vamos a ver en esta unidad las funciones que exigen registrarse en Zotero. Vamos a poder gestionar las preferencias en Zotero para que se puedan sincronizar ordenadores, tener nuestra bibliografía en la nube de Zotero, para que podamos indizar los PDF y que se puedan extraer los metadatos y para crear grupos de interés para compartir bibliografía o apuntarnos a grupos que ya existan y también para tener nuestro perfil actualizado y modificarlo. Nos registramos en el ángulo superior derecho de la página de Zotero y los ordenadores vemos que se están sincronizando porque en el ángulo superior derecho del programa del programa, hay una especie de espiral verde que de vez en cuando se mueve automáticamente sin tenga, que tengamos que hacer nada. Eso quiere decir que nos hemos registrado, tenemos nuestra bibliografía en la nube de Zotero y en cuantos ordenadores nos hayamos bajado Zotero una vez que abramos el programa en el, el ordenador que, que queramos. Tendremos ahí la bibliografía igual en todos los ordenadores. Para crear grupos de interés también es necesario registrarse. Y Zotero nos da 300 megas gratis para almacenar documentos. Si almacenamos muchos documentos que pesen PDFs o fotografías... A lo mejor necesitamos más almacenamiento. En este caso de esta, de esta pantalla vemos que está ocupado el setenta y tantos por ciento de, de, de la capacidad. Podríamos adquirir más, luego veremos los precios, pero tenemos otras opciones. Por ejemplo, podemos tener esos documentos pesados en Dropbox o Google Drive, en este tipo de servidores, y poner en vez de adjuntos a las referencias, enlaces. En ese caso, pues tendría, ocuparíamos mucho menos almacenamiento. Y tendríamos la capacidad de forma gratuita. Vamos a ir a Zotero. La espiral verde que de vez en cuando se mueve, podemos también activarla nosotros y que hace que se estén sincronizando los ordenadores. Vamos a ver cómo adjuntamos, cómo, cómo extraemos los metadatos de los PDF. Antes en preferencias que lo vamos a ver después, tendríamos que haber hecho alguna modificación, se extraerán automáticamente, pero quizás necesitemos hacer esta operación con el botón derecho del ratón, extraer los metadatos para el PDF, siempre que ese PDF tenga metadatos. Si no tiene, no los va a poder extraer. Los artículos de revista, de bases de datos, pues tienen metadatos. Le diríamos extraer los metadatos y, y, y en este caso pues, no ha podido hacerlo. Como alternativa, podemos, con el botón derecho del ratón crear un ítem contenedor a partir del seleccionado. El, el PDF par, par, a, eh, pasará a estar adjunto a esta referencia. Aquí nos aparecen los campos vacíos que nosotros vamos a rellenar y el pdf va a estar adjunto, ahora con, va, iríamos a la página de, de Zotero para registrarnos, desde aquí podemos ir desde estos muñecos que aparecen en el ángulo superior izquierdo, vamos a esta página, aquí nos registraríamos y si ya estamos registrada, registrados, nos va a pedir nombre de usuario y contraseña. La rellenaríamos aquí. Y aquí vamos a poder ver que, por ejemplo, podemos crear un nuevo grupo o ver grupos que existan buscando algún grupo con el nombre del grupo o ver qué grupos hay. Esto respecto a los grupos. En My Library vamos a ver cómo se está sincronizando Nuestras carpetas y nuestras referencias las tenemos en la nube de Zotero. Aquí vamos a poder ver el precio de lo que nos cobrarían por, por querer adquirir más almacenamiento. en gente podemos encontramos personas para co compartir referencias de distintas disciplinas en documentación hay una guía rápida de Zotero y también podemos ver tutoriales. Ahora vamos a abrir Zotero otra vez y vamos a ir a Preferencias, desde, la, desde el botón Acciones. Aquí, en general nos conviene tener activados todas estas opciones, por ejemplo, para que se puedan abrir los PDF y adjuntar automáticamente los archivos PDF. En búsqueda tendremos que hacer la primera vez ver si hay actualizaciones y así comprobaremos que están subidos estos dos elementos, pdf to text y PDF info, Todo esto va a permitir, le podemos dar a reconstruir índice, de vez en cuando, esto va a permitir que estén extraídos, y que se extraigan los, los metadatos de los pdf. La pestaña citar la vamos a ver en la siguiente unidad, y atajos de teclado, para poder ir más cómodamente a las distintas opciones. Y aquí acaba esta unidad. Gracias.